Y también estamos haciendo un curso de zapoteco. Eh, hacemos un curso básico de zapoteco dos veces al año en el colectivo Buenos Aires. Eso lo hacemos en línea y también lo, lo anunciamos en nuestras redes sociales. Actualmente este, este proyecto lo empezamos en el 2020. Hicimos una prueba piloto y en 2021 ya eh, y este año ya estuvimos trabajando el curso con más <coughs> con más fuerza y queremos seguir haciendo ese curso. Es un curso básico para aprend con, aprender cosas generales del zapoteco, de, de la lengua y la cultura. Y, y bueno, este, esa es otra forma de, de hacer que la gente se acerque a la, al zapoteco, ¿verdad? A través de, pues de las redes sociales y también a través del internet en general, ¿no? El, el hecho de que puedan eh, tomar este curso también eh, ayuda a que la gente pueda aprender a hablar zapoteco. Estamos, esto es un, una... Un, una iniciativa nueva. Eh, estamos trabajando en ella y estamos eh, en, pues elaborando este curso ahora, estamos eh, creándolo. Eso es bastante experimental porque eh, hay, no, hay, no hay mucha experiencia en enseñanza de lenguas indígenas como segunda lengua. Entonces es, es este, un poco eh, difícil, pero estamos en eso. Nuestra nuestro principal, creo que nuestra principal apuesta ahora es la enseñanza del zapoteco como segunda lengua para poder eh, regenerar un poco el zapoteco en las nuevas generaciones. Y bueno, además el zapoteco es una lengua que está en diferentes regiones, entonces no sé si también notáis que recibís pues eh, público de, de diferentes zonas y que a lo mejor hablan pues, variantes un poco diferentes o que están aprendiendo y hay esta diferencia de, ah, pues en mi comunidad lo decimos así o... o sí. Si es más... Sí, sí, sí, está todo ese asunto de las variantes, de, de las diferencias y todo eso. Y, y pues sí, o sea, también en las redes sociales comentan mucho eso, ¿no? De, de, de dónde, dónde, dónde es el zapoteco que hablas, este, qué variante es, de qué región eres y todo eso. Y pues ya eh, también eso, eso también es otra de las discusiones que estamos teniendo, ¿no? Estamos ayudando a, a hablar de las diferentes este, variedades de zapoteco que, exist, que existen. Y, este, pues, bueno, como sabemos, el zapoteco, cuando, cuando decimos zapoteco es como cuando decimos chino. Y, bueno, en realidad, pues, nadie habla chino, ¿verdad? Este, lo que la gente habla es mandarín, cantonés y otras lenguas, ¿no? Principalmente, o sea, cuando tomas un, chino, un curso de chino, este, pues, generalmente te enseñan mandarín, ¿verdad? Pero nosotros decimos chino, y eso es lo que pasa con el zapoteco. Nadie habla zapoteco como tal, no existe un zapoteco como tal. Hay diferentes lenguas zapotecas. Y eso también se refleja en este trabajo que estamos haciendo, sobre todo en, en, en, en los comentarios de la gente, porque nosotros hacemos contenido en, lo que, en la lengua que hablamos, ¿no? Pero la gente que llega a consumir ese contenido, eh, pues siempre habla de eso, habla de, de, de las variaciones de, de, de las lenguas apotecas y todo eso. Y, en, y tratamos de tomar eso en cuenta en el contenido que hacemos, ¿no? Tratamos de que... De que, pues de, que, de que la gente sepa de dónde es el zapoteco que estamos hablando y también que pues decirles que, que, que ese es el zapoteco que manejamos, ¿verdad? Porque hay gente que busca un, un zapoteco de, de cierta región en particular o de cierta comunidad en particular, entonces a veces pues, nos vemos limitados para atender ese tipo de búsquedas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en el colectivo tenéis algún tipo de financiación pública o recibís algún tipo de ayuda del gobierno, sea del Estado el, de la República, o es todo autofinanciado? No, en realidad no. Lo que hacemos en las redes sociales no, no tiene ningún tipo de financiamiento. Uh -huh. En YouTube estamos generando un poco de, de ganancias, pero es mínimo. Si tenemos 3.000 seguidores, es, hemos, hemos, este, YouTube te paga cada 100 dólares, entonces... Este, eh, juntamos 100 dólares eh, una vez al año entonces eh, es, es nada es, o sea, no, no, es, no es nada verdad no. y, y lo hacemos como parte de, de un proceso que, pues que, que, que nos permite este, por ejemplo el curso eh, ahí tiene, tiene un pequeño costo un costo simbólico y pues ahí también ingresamos un poco de recursos que también es mínimo eh, pero básicamente pues son son recursos que usamos para las actividades que hacemos y, y yo yo este actualmente soy estudiante de maestría entonces vivo de, de, de la beca de posgrado entonces este o sea eso, eso es mi ingreso mi ingreso más fuerte verdad o sea de, de eso de eso vivo entonces este no vivo de lo que hago en las redes sociales simplemente es como una actividad extracurricular como algo que que hago como hobby, también porque me gusta, porque me gusta este tema, ¿no? Y, eh, pero sí queremos también buscar financiamiento, queremos buscar este, aplicar para, para becas, para hacer eh, videos, para hacer este, eh, financiamientos de, del gobierno en México y de, de, de fundaciones en, en el extranjero que, que ayudan en ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo para hacer videos, porque una de las cosas que, que me interesa mucho es enseñar zapoteco, entonces me gustaría mucho en el largo plazo mediano o mediano largo plazo hacer videos en, enseñando Zapoteco en YouTube ahora estoy haciendo el curso pero eso se hace en Zoom y, y todo pero o sea, si tuviéramos recursos eh, suficientes podríamos eh, adquirir buen equipo, eh, buena iluminación, hacer un buen, un buen set de, de, de grabación para crear videos específicamente enseñando Zapoteco eso es una, una apuesta a largo plazo y sí sí sí o sea sí sí queremos en, conseguir financiamiento para ese tipo de cosas pero por el momento estamos haciéndolo de forma muy artesanal muy este pues sin sin financiamiento básicamente y la gran mayoría de los videos que he subido son son videos que no tienen mucha producción eh, los que los que tienen producción que puedes encontrar en el canal son videos que yo hice en la universidad yo estudié comunicación entonces, este, en mi, para titularme, hice un proyecto que se llamaba eh, Enseñanza del Zapoteco a través del video. Entonces, produje algunos cinco o seis videos este, que se grabaron en un set profesional y con equipo muy profesional. Esos son los videos más elaborados que tengo. Pero la gran mayoría, eso es como el 1%, el 99% restante, son este, entrevistas, son conversaciones, charlas que tuvimos en Zoom, que generalmente hacemos en Zoom este, entrevista a personas que, que trabajan con el zapoteco que estudian el zapoteco, académicos activistas este, promotores culturales y entonces esos son los que la mayoría de lo que tengo es eso pero sí que me gustaría hacer como más producción audiovisual y, y, y compartirlo a través de YouTube pues ojalá pronto consiga algún tipo de, de apoyo y también que bueno pues que el sistema público ¿no? se empiece a preocupar por, por todas estas lenguas y por las personas que estáis trabajando para mantenerlas vivas. Pues muchas gracias por, por tu tiempo, por haberme dedicado este ratito y, y bueno, por esta charla tan interesante. No, al contrario, gracias a ti.